El lugar este, hostia, hemos estado aquí con la amiga Urbex Days, eh, bien si sí el señor Frank Lobeto que está por ahí, y el sitio está guapo, eh, tiene detalles de esos antiguos, pero se nota que por los objetos y todo eso que hay, hay que este sitio era de, de campo, campo, sobre todo porque está lleno de, ya, ya habéis visto, ¿no? frascos de conserva ¿no? y eso, pero las, el, de, los detalles de las habitaciones y de las camas antiguas y eso está muy chulo, la verdad. ¿eh? ¿Y este ¿Qué de qué año sería? Pues esta masía, por la pinta que tiene, diría que... De 1.700, por ahí, o 1.600, 1.700 largo será, seguramente. ¿eh? O sea que ya tiene sus siglos ya. Pero de 1.700 y algo es. O quizás más antigua, pasa o que está la gran reforma de diferentes clases, pero está chula, está chula. Así que nada, si os ha gustado, ¿puedo hacer la despedida, Laura? Claro, despídete. Pues si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Eh, suscribiros al canal de Urbex Days que tiene vídeos muy guapos. Darle like si os ha gustado el vídeo y la campanita para estar informados de todas las novedades que vais subiendo mi compañera Laurix. ¿Y tu canal qué? Y mi canal, pues bueno, yo también tengo mi canal de YouTube, que de este lugar solo voy a hacer fotos podía haber hecho un vídeo, pero bueno ya ya más ya más adelante hay más vídeos, pero bueno suscribiros también al canal de Fred Churubex, que también tengo vídeos tope de guapos y ya está. De momento hasta aquí por hoy chicos, así que nada nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Espero que cada vídeo os haya gustado, que le deis a la campanita, os suscribáis, que comentéis si queréis decir alguna cosita, lo que sea, y gracias a los nuevos, gracias a los a, a los de siempre. Y a los que ya no están por aquí, que ya no comentan y ya no hacen, se nos hacen ver, bueno, ya formaron parte de esta familia y, y bueno, está todo bien. Decir que os podéis, eh, aquí os dejo todas mis redes sociales, sube en TikTok, yo no pongo vídeos de baile ni de cositas de esas, yo sigo poniendo lo mío, voy poniendo avances de, de los vídeos que, que iremos subiendo, pues eh, si surge alguna cosilla la subiremos también allí. Y nada, quien tenga y quiera, pues por ahí estamos. También tengo otro canal secundario de YouTube. A ver, el este me tiene amargada. Mira que me lo cortaba, ¿eh? antes lo tenía para el culo. Y ahora, mira. Pues tengo el canal secundario de YouTube, que es sobre solo de vehículos abandonados, o sea, que le guste las motos, los coches, los trenes, los aviones, todo este tipo de cosas. Ahí está. Que pasa que aún no... No le, hemos dado mucha, bueno, no le he dado mucha chicha porque como no hay casi nadie, pues no quiero abaratar, no quiero llenar todo todo eso para que no, no lo vea nadie. Así que bueno, por ahí estamos. También si alguien quiere que le mandemos un saludo, alguna cosilla, pues en comentarios lo podéis dejar, yo tomo nota y en el próximo vídeo que vayamos haciendo iremos saludando. Y nada, que paséis buen día. Que sean muy felices, que nos vemos en la próxima aventurilla y que os quiero muchísimo. Gracias a todos.